Retrasos salariales en España, increíble, ¿eh? miren esto, los policías protestando en España, no se lo pierda, una mujer de 102 años se lanza de un paracaídas, ay Dios, mírenla ahí mamá, el momento de que se lanza, qué valor tiene esta señora, en el ámbito nacional partido llevará a hijo de Quirinito como candidato a senador por Elías Piña, idéntico a su padre, no se lo pierda. Conatra deja sin efecto la medida de no montar los haitianos en sus unidades. Así que ha reflexionado Antonio Marte, luego de que había dispuesto que no se montaran, ahí está, los haitianos. El procurador afirma, somete choferes de Conatra por tráfico de haitianos. Aumentarán el sueldos a los agentes de la DNCD en más de un 120%. Noticia importante para ellos. Qué bien. En el ámbito local regional para hoy continúa el proceso de vacunación contra perros y gatos, contra la rabia, ¿eh? en San Francisco y otros municipios de la provincia de Duarte. Junta de vecinos del sector Santa Ana en esta ciudad realiza su tradicional cena navideña. El plan social de la presidencia. ¿Anuncia la entrega de cajas navideñas en San Francisco de Macorís? ¿Miren aclara el supuesto impedimento de la entrada de los abogados al cuartel? Nos habla el presidente del colegio en la provincia de Duarte. ¿Continúan los trabajos para concluir ya la instalación del agua potable en el sector Espínola? ¿Informan sobre la desaparición de una joven en el municipio de Tenares? Estas informaciones y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, ya inició la fuerza informativa sobre todo.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 Centro de Pinturas, la Casa del Desabollador, el centro de mayor tradición, con todas las marcas, todas, absolutamente todas las de sus preferencias, en acrílica, semigló, satinada en aceite. Más de 35 años en la venta de pinturas, todas originales. Recuerde que estamos en la calle Restauración, casi esquina Bonó, en la Avenida Los Mártires, entrada a la urbanización Los Bonillas, y nuestra nueva sucursal de la calle Salcedo. Somos los distribuidores. De la afamada pintura Griff 9, formulada con el Super Clear 888, que vino a revolucionar el color de tu vehículo. Centro de pinturas, la casa del desapollador. Muy bien, y decirles a todos ustedes que la casa de la estufa es venta y reparación de estufas lavadoras, pero fabricación de estufas industriales de alta calidad, venta de todo tipo de piezas, así que, y también venta de equipos para su vehículo de gas. Estamos en la Avenida Libertad 140, aquí en San Francisco de Macorís, y en la calle 27 de Febrero, esquina de Altagracia, en Agua. La Casa de la Estufa, todo, absolutamente todo, en piezas para su estufa y también para su lavadora. Muy bien. Miren, señores, entrando en materia de noticias rápidamente, vamos a ver esta información en Francia, señores, cómo la policía protesta por allá. Alrededor de 200 agentes policiales protestaron en la Gran Vía de Barcelona y se concentraron frente al Departamento de Economía de Cataluña, España, para exigir la paga extra que no recibieron en los años 2013 y 2014. Así que como es un como es natural en las protestas, no hubo enfrentamientos y los gases lanzados fueron de manera simbólica por los propios protestantes. La ironía de la vida, ah, ahí es bueno protestar, ¿eh? No tienen quien los reprima, no hay quien los reprima, ellos tienen libertad para hacerlo y los gases que están utilizando ahí, eso no le hace daño a nadie, eso de manera simbólica, mírenlo ahí, hasta de color azul. Oh, y la policía entonces, se da, se da cuenta de que las protestas son necesarias y de que cuando el pueblo, el ciudadano común lo hace, ellos no deben de reprimirlo, de que ese es el método que se utiliza para que las autoridades escuchen. Ahí están ellos en sus aguas, no tienen nadie que les vaya a reprimir ni a maltratarlo, dándole con los escudos, ni con las macanas, ni lanzándoles gases. Pero esos que ustedes ven todos ahí son policías y eso fue en España. Increíble, como increíble también es lo que veremos a continuación, miren esta doña, esta señora de 102 años de edad, cómo se lanza desde un paracaídas, ahí está el momento, dos, tres, cuando se lanza, ¿eh? convirtiéndose esta anciana de 102 años en la paracaidista de mayor edad del planeta, tras participar en un salto de paracaídas de unos 4,300 metros de altura. Esto fue en el sur de Australia. Ahí están las imágenes, señores. Irene Ochea, la aventurera mujer, manifestó sentirse normal tras haberse precipitado por el cielo. Ahí está la señora, Mírenla ahí. 220 kilómetros por hora descendiendo. ¡Wow! La anciana realizó su primer salto en paracaídas en el año 2016 y el día que cumplió sus 100 años, pero el pasado domingo se ganó su presencia en los libros de récords al convertirse en la paracaidista más anciana del planeta con 102 años y 194 días. ¿Cuánto valor tiene esta señora? Yo decía que a mí en lo personal me da mucho miedo estar... En una azotea o bajar unas escalinatas. Imagínense ustedes lo que esta doñita, cuánto valor, mírenla ahí. Qué bien. Miren, señores, en el ámbito nacional, el partido verde llevará al hijo de Quirinito, anunció que llevará a Anderson Paulino, hijo del exconvicto por narcotráfico Quirino Ernesto Paulino lo llevará como candidato a senador por Elías Piña para los próximos comicios. Así lo reveló el presidente de ese partido, Antolín Polanco, quien afirmó que el paulino será proclamado en asamblea de delegados en enero del próximo año. El Partido Verde Dominicano también llevará como candidato a diputado de la circunscripción, uno del Distrito Nacional, al comentarista de farándula Enrique Crespo, del programa Los Dueños del Circo. Así que Antolín Polanco también comentó que estaban planeando llevar, llevar al numerólogo Cristian Casablanca como candidato a senador por la provincia de Hermanas Mirabal, pero decidieron no hacerlo después del escándalo que tuvo por un enfrentamiento y una supuesta deuda por un reloj. Así que ahí está, señores. Idéntico a su padre este hombre. Miren, en el ámbito nacional continuando, CONATRA deja sin efecto la medida de no montar haitiano en sus unidades. Según Antonio Marte, este reflexionó y llegó a la conclusión de que los haitianos no tienen la culpa de la incautación de los 10 autobuses que le pertenecen. Escuchemos entonces al presidente de CONATRA, Antonio Marte. Adelante. a los estuiteros y a los que todos quieren opinar, no les causa malestar que yo tengo diego agua de 10 padres de familia, con 10 choferes, con 10 cobradores, que ascienden a más de ciento y pico de familias, pasando... A los que yo estoy exigiendo que me entreguen mi diego agua y da, tan pronto me entreguen porque es que yo me he cansado, yo he hablado con el ministro, he hablado con ella, hemos ido hasta en helicópteres a Balbois de Mao, a Santiago Rodríguez, a Dajabón para despachar los autobuses, no se ha podido... Es helicóptero, señor Antonio Martes, dijo helicóptero, eh, pero bueno, ahí está. Así que finalmente deja sin efecto esta medida que él a nivel personal lo había asumido y había mandado eh, a no montar a los choferes que pertenecen al CONATRA, a no montar a los haitianos pasajeros. El Comellaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves con ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. El Comellaves en San Francisco de Macorís es Eli. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla o a los teléfonos, o visítenos en nuestro local de la Avenida Libertad, próximo al Liceo Brasilia Pepín. La tecnología de punta la tenemos nosotros para la confección de sus llaves inteligentes y para asegurar su vehículo, no solo de cuatro gomas, sino de dos también, porque le colocamos el GPS tanto a su motor como a su pasola. el come llaves. En San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Óptica máxima visión, la óptica número uno, la que llegó para quedarse en San Francisco de Macorís, pues tenemos las mejores monturas, lentes de sol, gafas, y cada 15 días vienen los expertos médicos cubanos. Con su vista no invente, visítenos. Estamos en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al gran porvenir. Óptica máxima visión, lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. ¡Qué bueno! El procurador de la República Dominicana, Procurador General Jean Alain Rodríguez, afirma, somete o someterá a los choferes de Conatra por tráfico de haitianos. Vamos a ver entonces esa información dada a conocer por el procurador. Adelante. Que fueron capturados en el momento del hecho, mientras hacían trasiego de inmigrantes eh, haitianos desde Haití hacia República Dominicana. Entonces es algo que la justicia no el Ministerio Público, no la Procuraduría, sino todo el sistema de justicia, desde el organismo de investigación competente hasta la Procuraduría o Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces, la solución de eso es muy sencillo: Ahí están los tribunales, hay apoderados los tribunales y los tribunales decidirán... Rodríguez, Procurador General de la República Dominicana. Tenemos una llamadita en el aire. Vamos a recibirla. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? Aquí, desde la Guarana. Baje un poquito el audio de su televisor. Buenas tardes. Sí, le escucho. ¿Quién me habla? No, no mi amor, es para hablarles. Respecto al problema de aquí, de la Guarana, de dos muchachos que están, son cinco, pero de aquí, de la Guarana, son dos. De lo que es del naufragio, ¿verdad? Ajá. De la yola que sobró. ¿Cómo se okay. llaman ellos y de dónde son ellos? Ellos son de Agua Viva. Calle L, número 4. Wow, ¿tenemos el nombre de ellos? Sí, Juan Francisco, pues. porque yo hubo un muchacho que lo entrevistó esta mañana, que, que trabaja para Vladi. ¿Que lo entrevistó a ustedes? Sí, que anda un carrito, Griel. Bueno, usted está hablando con Vladi. Eh, en las guaranas por allá, bueno, desde el momento no hemos recibido ningún tipo de reporte, de información, pero la, informa no. la, información, no. la información que se maneja por allá, quiénes son estos jóvenes, de qué familia proceden, ¿Y ya cómo se sienten sus familiares? Desesperadamente, desesperadamente, porque ellos partieron desde aquí desde el miércoles, claro. en la otra semana. No hay ningún tipo de información. Sí, nosotros esper esperamos que ustedes pasen por nosotros, por aquí. Bueno, en Viva Las Guaranas, Ajá. nuestras cámaras estarán por allá la próxima semana, se lo aseguro. Feliz resto del día, caramba, muy okay. lamentable, ¿verdad? Esto que mantiene los familiares de esas personas. Esa Yola que sobró naufragó, muchos de ellos buscando, a su entender, mejores condiciones de vida, toman la decisión de hacer esta travesía de tanto peligro, ese trayecto en Yola desde República Dominicana hacia Puerto Rico. ¡Qué lamentable! Aumentarán el sueldo a los agentes de la DNCD en más de un 120%. La información fue dada a conocer por el Director Nacional de Control de Drogas, Mayor General Eugenio Matos de la Cruz. Adelante. Vamos a tener a partir de enero un aumento de más de un 120% para el personal de agentes. Entiéndase, al igual que en las Fuerzas Armadas, 120 y 100% a los de abajo y hasta un 15% a los de arriba. Vamos a tener en vez de un helicóptero que está a disposición de la DNCD a la lucha contra la droga, vamos a tener más de un helicóptero. Vamos a tener por disposición del señor presidente de la República el ingreso de nuevos agentes. 50 unidades caninas, cuando digo unidades caninas es binomio, que están siendo entrenados con el apoyo de la ayuda internacional. <risa> Bueno, ahí está el director de la DNCD al momento de dar a conocer esta información. Enhorabuena entonces para esos agentes eh, que se dedican a contrarrestar el narcotráfico en nuestro país. Vamos al WhatsApp, señor director, para ponernos en contacto y darle lectura. Algunos mensajes que nos envían nuestros amigos televidentes. El profesor Francisco Guzmán, desde las nos dice, actividad realizada en la Escuela Eugenio Cruz Almanzar y José Antonio Perdomo, con motivo a la Navidad, por la maestra del primer ciclo primaria. Muy bien, interesantísima. Qué bien. Ambiente navideño por todos lados. José Luis, desde el sector Nueva Luz, nos envía esta linda postal también, re, concerniente a la Navidad, qué bien, alusiva a la época. El 18, bueno, 0813, nos envía la foto de esta hermosa nena y nos dice felicitar a la reina de la casa al cumplir sus dos añitos en La Peña. ¡Qué linda! Dios la bendiga. Saludo para todos nuestros amigos de La Peña. Loli Brito nos envía una linda postal también. ¡Qué bien! Buenos días. Gracias, Loli. El 1632 nos envía por aquí. El programa se escucha, dice, caramba, dificultad. Vamos a ver, manténgase dándole al botón que dice audio en su control. Y eh, Mercedes Camacho, desde Vista al Valle, nos dice, nos dice hola, nos envía algunos audios. Vamos a escucharlo. Y pedirle excusa a todos nuestros amigos televidentes, ¿verdad?, por la forma en que... Hoy nosotros nos expresamos, estamos hablando, nos encontramos disfónico, molesto de la garganta debido a un padecimiento ¿verdad? de este virus gripal que está azotando, eh, un gran virus gripal que nos azota todo en la región. Todo esto producto, ¿verdad? Del cambio de clima, el ambiente navideño y, y el cambio de temperatura principalmente. Así que pedimos excusa por la manera en que podamos, podamos hoy transmitirle la información. Si le podemos crear quizá algún tipo de, de dificultad, le pedimos excusa. Vamos al corte, al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo.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 en la Juan Bautista Blanco, ahí está nuestra oficina central, pero tenemos sucursales por toda la ciudad y más allá, porque Banca Chago es el consorcio número uno de toda la provincia. El lugar que usted prefiere ir para disfrutar, mire, hoy es viernes, estamos en época navideña, el cuerpo lo sabe, es un ambiente acogedor y único, es Don Andrés Bar. Don Andrés Bar, Carretera San Francisco de Macorís, Nagua en la comunidad de Llaves, hoy viernes de karaoke. A cantar y a bailar en el lugar que todos prefieren ir, Don Andrés Bar, en Llaves, kilómetro siete y medio, carretera de Macorís, carretera San Francisco de Macorís, Nagua ahí próximo a la estación de gas. Don Andrés Bar, en esta época navideña, señores, está botando la casa por la ventana. Increíble el ambiente en Don Andrés Bar. Visítenos y compruebe que todo lo que le he dicho es cierto, muy cierto. En el ámbito local regional, miren, continúa el proceso de vacunación contra la rabia para perros y gatos en San Francisco de Macorís y en la provincia de Duarte. Así lo dio a conocer en el día de hoy eh, la Dirección Provincial de Salud eh, a través del de epidemiólogo doctor José Francisco Ortiz. Vamos a escuchar entonces sus declaraciones. Adelante. Hasta ahora está marchando como se ha planificado. Solamente en estos momentos estamos dándole fortaleza a Villarriba. ...porque ahí es donde tenemos menos cobertura... ...hasta ahora llevamos un 89% a nivel de la provincia... ...pero Villarriba es donde menos datos tenemos... ...o sea, nuestra cobertura de vacuna está más floja... ...más débil... ...y ya ayer fue un equipo para reforzarlo... ...y vamos a continuar hasta lograr... ...que, la, que Villa Arriba, la población de perros quede vacunado... ...así es que exhortamos a la población... ...que, a, que tan pronto se presente un personal bien identificado que por favor accedan y permitan que le vacunemos los perros aquí en San Francisco ¿cómo, estuvo, ¿cómo ha estado todo? ha estado muy bien eh, nosotros necesitamos que todavía hay personas a nivel privado la persona, no aceptan vacunar a su perro que sí que lo acepten que, porque es la seguridad nuestra y recuérdense que con al vacunar perro, estamos previniendo la rabia tanto en el animal como en un ser humano Entonces, esas personas que se resisten todavía a no vacunar sus perros y sus gatos deben de hacerlo. Es para protegerlos a ellos y para usted también protegerse. La rabia es una enfermedad, un padecimiento muy peligroso. Así que pase por eh, el Servicio Provincial de Salud, allá en la carretera San Francisco de Macorís, Los Rieles, y usted lleve a vacunar a su perro y su gato también. Saludar de una manera muy especial para mi hermano Vico Nae, quien se encuentra quebrantadito de salud también en estos momentos ahí, acostadito en contra de su voluntad, porque es un gran fajador. Pero llega un momento ya que estoy padeciendo por lo mismo, hermano, también. Y la te siento muy débil el cuerpo. Es un padecimiento, un virus que nos está azotando a gran parte de los ciudadanos. Y usted forma parte de eso, hermano. Mucha bebida, mucho líquido, que es lo más importante. Así que Vico... Con Ay, hermano, gracias por sintonizarnos. Junta de Vecinos del Sector Santa Ana realiza cena navideña. Interesantísima actividad, llegaba, llevada a cabo todos los años. Una costumbre se ha convertido para la Junta de Vecinos Santa Ana en realizar su tradicional cena navideña. Y ayer fue eh, el día, la noche, cuando ellos realizaron esa interesantísima actividad en el Sector Santa Ana. Vamos a escuchar entonces declaraciones. ...en torno a esa actividad. Adelante. Nosotros hoy jueves, ¿verdad? Hoy jueves 13, estamos celebrando la acostumbrada eh, cena de compartir... ...de la Junta de Vecinos Santa Ana. Nosotros nos sentimos contentos, nos sentimos felices... ...porque hoy estamos compartiendo todo en familia como debe de ser en este tiempo tan especial, que es el tiempo de Navidad, que es el tiempo de compartir, tiempo de estar con la familia. Y es un tiempo propicio, ¿verdad?, para uno también meditar sobre eh, estos momentos que nosotros estamos Pero a la vez le agradecemos a Dios Todopoderoso, porque nos ha dado la gran oportunidad de estar aquí en nuestra Junta compartiendo con todos los moradores de aquí, de nuestro sector Santa Ana. Nos estamos sintiendo bien. Con, la, con nuestra celebración de la cena de Santa Ana y que esto es una, una cuestión de todos los años y ahora estamos más contentos porque estamos con Carlos, con el hermano Carlos y nunca se había visto, nunca se había visto esto. Eh, aquí estamos como todos los años compartiendo eh, esta alegría, esta cena con cada uno de nuestro compañero de los moradores de nuestro sector, por eso le damos gracias a Dios, porque cada día nosotros podemos seguir eh, celebrando nuestra fiesta como de costumbre. Valorizar el esfuerzo de esta junta de vecinos para halagar por allá a sus miembros, qué bueno, enhorabuena, en buena buena, felicidad y feliz navidad para nuestros amigos del sector Santa Ana, qué bien, qué bonitos. ¡Qué bien! Recordarles que la Casa de la Estufa es venta y reparación de estufas y lavadoras, venta de todo tipo de piezas, así que también venta de equipos para su vehículo de gas. Recuerde que estamos en la Avenida Libertad 140 aquí en San Francisco de Macorís y en la calle 27 de Febrero, esquina de Altagracia, en Nagua, la Casa de la Estufa, todo, absolutamente todo en piezas para su estufa y lavadoras. Muy bien. El plan social de la presidencia anuncia la entrega de las tradicionales cajas navideñas. Vamos a escuchar en voz de Mildred Sánchez, encargada del plan social de la presidencia en San Francisco de Macorís. Adelante. Nosotros tenemos ya un proyecto, un plan de lo que vamos a hacer a partir de día 20 de este mes. Vamos a mostrar lo que son los rieles abajo, vamos a un operativo casa por casa. Pregunta: No es los rieles completos. Cogemos una calle específica y le entregamos casa por casa. Tenemos el programa también de le vamos a llevar ayuda social a la gente discapacitada, que tenemos más de 100 personas inscritas. Que nosotros hacemos: vamos a estar en el barrio Azul, los chiripos arriba y el sector de Manamira, que es la calle 5. O sea, específicamente gente que necesita, porque se lo vamos a llevar a su casa. Vamos a ir a su casa, no solamente con la caja, sino. No bueno, ahí estaban las declaraciones de Mildred Sánchez, eh, quien es la encargada, repito, del plan social de la presidencia en San Francisco de Macorís. Será entonces a partir de la próxima semana cuando se inicie ya la entrega de las cajas navideñas. Al WhatsApp, señor director, rápidamente, donde el profesor Francisco Guzmán, bueno, ya leímos a Francisco Guzmán, continuamos por aquí, ¿verdad?, luego de Loli... Eh, Mercedes también Vamos a ver por aquí señor director Nos envía esta foto Ok, muy bien Ese es nuestro amigo Joan Tineo Nuestro compañero de labores reportero gráfico de Telenor Donde nos dice por aquí Felicitar al bebé Joel Alexander Quien cumple dos meses De parte de sus padres Joan Tineo Y de su madre Marielis Sánchez Felicidades para ese hermoso bebé Joan, qué lindo, Dios te lo bendiga Dios derrame mucha salud sobre tu niño, Joan, Qué bien. Continuamos por aquí con Rafael Brito, nos dice, hola vladi ¿por qué los ejecutivos de la sirena no alumbran la salida de las, a la sirena hacia Nagua? Eso sí está oscuro, están haciendo atracos cuando uno sale del centro, le quitan lo que uno compra, a mí me quitaron unas cuantas cosas que compré anoche, que monten lámparas al salir, dice Rafael Brito, rafelito bueno, gran preocupación y Wilton Gómez desde Madeja nos envía una linda postal nos dice que la paz del señor esté contigo y con tu familia en este hermoso día buenos días nos dice Wilton muy bien vámonos al corte comercial el regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo Vamos a ver, señor director, estas imágenes y declaraciones de algunas personas que nos envía nuestro corresponsal Dionisio Severino sobre un incendio acontecido en Villarriba. Ahí vemos las imágenes donde este siniestro eh, da, hizo, causó daños en una residencia por allá, la vivienda de ubicada en la calle 19 de Marzo, detrás de la escuela primaria Luisa Molina. Por la falta de un camión, los moradores, ellos mismos, tuvieron que sofocar el fuego con cubos de agua. Increíble señores Ahí vemos el siniestro que reduce En cenizas Esa vivienda, los ajuares de esa vivienda Y qué lamentable Así que cubos con agua Utilizaron ellos, la vivienda pertenece a la señora Carmen Paredes Paulino Y está ubicada En la 19 de marzo Detrás de la escuela primaria Luis Molina Escuchemos Yo de rodillas Cuando salí para colmado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 Él de buen corazón me puede ayudar, él y su gente, su gabinete, que me ayuden con una casa, porque yo no tengo nada, a mí se me quemó todo. Quiero ver si nos dan una mano amiga, ni que sea con los materiales y los aguares que ella perdió dentro de la casa. De acuerdo al entrenamiento bomberil, fue que dejaron una estufa prendida y se prende por un tanque de gas. Estas son las informaciones del cuerpo de bomberos de Agua de Bueno, yo como jefe de bomberos por aquí me he cansado de solicitar, al mismo gobierno le entregué cuatro cartas para un camión, para el servicio de la comunidad y el país. Entonces, eh, al no ponerme asunto al llamado, pues... Bueno, no... caramba, prácticamente lo perdieron todo, bueno, lo perdieron todo, ya ustedes escucharon a la señora Carmen Pareda al momento, afligida, triste, desconsolada, porque miren, todo se le fue. Esto, repito, fue en Villarriba, eh, hace apenas unos minutos, en Villarriba, que ocurre ese lamentable siniestro. ¡Qué pena! Ahí están los reportes que nos llegan a través de nuestro corresponsal Dionisio Severino. Miren, continuando con las noticias a nombre de la agencia de viajes García Travel, donde usted elige su destino nosotros acercamos la distancia. Agencia de viajes García Travel, aquí en San Francisco de Macorís. Visítenos. En la Fran Grullón, próximo a Telenor. Recuerde que puede llamarnos al 809-290-0420, Agencia de Viajes García Travel. Usted elige su destino y nosotros acercamos la distancia. Los mejores envíos de paquetes y las mejores ofertas aéreas, solo nosotros en Agencia de Viajes García Travel. No me canso de decirle que el lugar apropiado para usted ir a comer como usted se lo merece es. Mamalupe Asadero Pizzería. Usted no tiene que ir a otro lugar. En el centro de la ciudad, en la calle Salcedo, casi esquina 27 de febrero, está el mejor asadero de toda la región. La mejor comida de toda la región. Y recuerde que en Mamalupe Asadero Pizzería somos expertos en carne. Parte del menú de Mamalupe. Buenos precios, buenas atenciones. Un lugar acogedor. En el centro de la ciudad, Mamalupe Asadero Pizzería. Visítenos y compruebe que lo que le digo es cierto. Usted no tiene que ir para otro lugar. Quédese en el centro. Recuerde que somos expertos en carne en Mamalupe Asadero Pizzería. Qué bueno, ay mamá, qué buena es la comida de Mamalupe. Exquisita. Vamos a ver lo que nos dice Rindalmis Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados en la provincia de Duarte, sobre que supuestamente se le había prohibido la entrada a los abogados al cuartel. Y esto generó una inmediatamente posiciones encontradas. Escuchemos al presidente del Colegio de Abogados en la provincia de Duarte. Adelante. Presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Duarte al momento de aclarar la situación eh, se llegó a un entendimiento con el jefe de la policía aquí en San Francisco de Macorís y todo se aclaró y los abogados pueden realizar dentro de, de lo que cabe verdad su trabajo de manera normal algunas visitas al cuartel aquí en San Francisco de Macorís continúan los trabajos de conclu conclusión ya para concluir la instalación del agua potable en el sector Espínola aquí en San Francisco de Macorís. Así que ahí está, ya prácticamente es la etapa final. Y vamos a ver a Juan Carlos La Antigua, director de INAPA. Adelante. Sí, fíjate, eh, lo que estamos ahora mismo es buscando solución a un problema de agua potable que presenta el sector espino en la primera etapa. Eh, ahora mismo estamos trabajando lo que es una interconexión que iniciamos... Hace unas cuantas semanas y ya hoy estamos dándole ya terminación a este trabajo. ¿Esto forma parte ya de la parte final para instalar Sí, ya eh, hoy pensamos entre hoy y mañana terminar ya lo que es la ejecución de este trabajo. Esperamos ya que con, ya con esta solución que hemos buscado ya el sector Espino la, no presente ya más inconveniente con el servicio. ¿Específicamente cuál etapa? La primera, la primera etapa, porque ya hicimos un trabajo para la tercera etapa que presentaba también graves inconvenientes, ahí colocamos casi un kilómetro de tubería de 4 pulgadas, más la interconexión a la línea de 8, ese trabajo ya está concluido y ahora estamos trabajando con lo que es la primera etapa. Bueno, interesante entonces, la primera etapa del Espínola tendrá el servicio del líquido preciado, el agua potable. ¡Qué bien! Miren, continúan los trabajos, ya veíamos la información, ¿verdad? Por allá en Espínola, primera etapa será concluido. Recordarles a todos ustedes que Don Andrés Bar es el lugar preferido por todos para disfrutar, para pasarla bien en esta Navidad. Seguimos con grandes atracciones durante toda esta época del año. Así que los mejores VIP, la mejor musicalización, bebidas nacionales e internacionales, solo nosotros. Don Andrés Bar, carretera San Francisco de Macorís, Nagua. Ahí está en la comunidad de llave el mejor ambiente, el más acogedor, Don Andrés Bar. Qué bueno. Miren, vamos a ver esta imagen de esta joven que se encuentra desaparecida en el municipio de Tenares. Así que ahí vemos las imágenes, los familiares de la misma se encuentran, eh, caramba, preocupados. Hay que decir que según los parientes de la joven, esta padece de alguna condición especial, por lo que los parientes hacen un llamado a quienes puedan... Entonces ya eh, encontrarla, ah, ahí está la joven Loriet Ureña Almanzar, se encuentra desaparecida desde hace 14 días, así que es residente en la comunidad de El Placer Tenares, provincia de Hermanas Mirabal, de acuerdo a sus familiares, como le he dicho, esta padece de alguna condición especial y piden que en caso de encontrarla... Eh, le, pre le presten toda la ayuda posible y si usted la ha visto por ahí deambulando quizá por las calles porque ya lleva 14 días desaparecida y sus parientes se encuentran preocupados, muy preocupados, a favor de llamar al teléfono eh, pueden comunicarse al 809-225-6120. Así que ahí está, repito, para que si usted ve a la joven Loriet Ureña Almanzar, puede comunicarse con nosotros o con sus parientes, mejor dicho, al 809-225-6120. Se lo estarán agradeciendo. Caramba. Miren, no hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares durante toda esta semana. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí a partir del lunes,